Tener doble vida. La mujer tiene su esposo de su casa, tiene hijos y cae también en esa situación. ¿Mujer o eres lesbiana? Si tú te sientes bien siendo lesbiana ser si lesbiana y que el mundo te critiques de todos modos. El mundo es el que vive pendiente de humo. Y le veo más que esté frustrada por gusto. Porque frustrarse es lo más malo que puede sentir en la riva de la tierra. En la Libre de la de la tierra, sé tú, sé tú, sentirte bien tú. Estar bien contigo. Porque yo no puedo estar bien con el mundo y estar mal conmigo. que protegerse, lo mismo hembra que varón, eh, parejas de matrimonio normal del hombre y la mujer, que todo el mundo debe protegerse en el sexo porque las enfermedades no tienen cara. Eh, de que las personas deben vivir como quieran vivir. Eh, yo no lo hago porque no me gusta, pero si me gustará, lo hiciera porque, en fin de cuentas, uno tiene que vivir el momento que la vida te pone.